vuelve y juega, decía el chavo, vuelve el perro arrepentido, recuerda que yo les decía a ustedes que la estrategia que tiene Maduro con respecto a sus presos políticos o a los de las ONG o a los de los medios de comunicación, en fin, a todos aquellos que van detrás de él o que comulgan diferente a él, qué es lo que pasa, que ellos se agarran a una ley que ellos inventaron que se llama traición a la patria y hostigación al odio. Lo más cómico es que ellos utilizan esas dos partes, esas dos palabras, hostigación al, al odio y traición a la patria, para ejecutar a todo aquel que piense diferente a ellos, porque a ellos no, se, no les cabe esa ley. Primera falencia grandísima. Segundo, estamos hablando que todos aquellos que de una u otra forma han sido detenidos, se dicen tener pruebas, se dicen tener testigos, se dicen... Pero lo, yo lo he dicho en otras noticias, no se ponen de acuerdo ni siquiera para decir mentiras. Porque cuando aparecen los supuestos testigos, ustedes se acuerdan de hace un par de meses de un caso muy sonado con un ex chavista, era un alto ejecutivo y que resulta que lo detuvieron. Y entonces resulta que el que lo detuvo... Eh, es el mismo testigo que le pareció verlo a él y él mismo fue el que lo detuvo y él mismo fue que él según decían a él lo, lo detuvieron en una estación pero a él lo detuvieron fue directamente desde el apartamento pero el, el oficial decía que no se acordaba o sea el mismo que sirve de en la persecución el mismo que sirve de oficial para detenerlo el mismo que sirve de testigo es el mismo lo único que falta que sea el mismo el que dicte si hay condena o no condena sobre él. O sea, juegan a unos papeles totalmente absurdos. Y aquí, en este momento, por un lado, el hostigación a odio y traición a la patria. Y aquí, por este lado, de varios presos, la mayoría de ellos que están sin comenzar un juicio, que llevan más de un año, no han comenzado los procesos. Y caso eh, claro que ha sido como emblema es el de Javier Tarazona. No olvidemos que Tarek William sapp salió diciendo, tenemos las pruebas. Maduro dijo, tenemos las pruebas. Vladimir dijo, tenemos las pruebas. Diosdado, tenemos las pruebas. ¿A dónde están las pruebas? Que no, que es que estamos reuniendo no sé qué. ¿Por qué no las muestran? Porque no tienen que mostrar. No hay pruebas. Y entonces vuelve lo mismo. Es un corcho en un remolino donde vuelven ellos y vuelven y vuelven. Y no dan solución a nada. Y como saben que Javier Tarazona es un activista que ha sido una piedra en el zapato. Porque él lleva muchos años diciendo que la guerrilla lleva más de 15 años viviendo en Venezuela. Y vemos los casos que todos los combates han ocurrido y todos los, los, los asesinatos, las masacres están ocurriendo en Venezuela. Que, que eso no lo muestran las noticias es otra cosa tampoco muestran que cuando hay los ataques entre las guerrillas y esos los mismos que transportan a la guerrilla son las fuerzas armadas nacionales bolivarianas entonces acá ellos no tienen cómo sustentar por eso de manera descarada le dieron la vuelta al proceso que se lleva contra el activista Javier Tarazona después de más de un año el juicio vuelve a cero es ¿eh? como son de descarados y se reiniciará una fecha aún no definida, y ahora después también están pidiendo en el caso de Alex App que por favor que esto está lleno de, de demagogias, de artimañas, de, de cosas eh, putrefactas, y ellos que hacen la misma, la decisión se tomó luego de que el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa, lo aseguró la coordinadora de documentación de la ONG Redes Clara Ramírez, es increíble que en julio pasado, completará un año ya de detenido Oiga se viene en julio Y que ahora salgan con el cuento de que el juicio Al que se enfrenta en Venezuela El director de la ONG Redes, Javier Tarazona Deberá comenzar de cero en una fecha Aún sin definir O sea, por un lado no hay la fecha Y por otro lado no se ha comenzado Van a reunir las pruebas Si, si de ser así para que comiencen el juicio, ¿es después de las pruebas? Pues sería muy triste porque Javier Tarazona nunca saldría de la cárcel porque las pruebas no las hay. Es un proceso con ires y venires. Y en los últimos meses de audiencias, el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa, informó este miércoles AF, la organización no gubernamental. ¿Qué pasó? Este juez tenía que seguir un proceso que se venía haciendo hace tres meses para acá. Pero qué casualidad que cuando tenía que definirse eso, el hombre se enfermó. Entonces, ah, qué vaina, tocó comenzar de cero. Son descarados. Esto es de, de, de seguirlo, seguirlo y que ustedes también, ustedes allá, den su punto de, de vista para que en una sola voz todo el mundo grite lo que se sabe, que es que quiten esas arbitrariedades y entre esas la liberación pronta de Javier Tarazona. Esto es importante, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios. No se les olvide que gracias a ustedes seguimos acá siendo los número uno, dando las noticias de lo que está pasando minuto a minuto, día a día, en Venezuela y en gran parte del mundo. Según los padres de la patria, como se le llaman pues a los que gobiernan, Gobiernen bien o gobiernen mal, se dieron los elementos necesarios para que se configure la interrupción del juicio que va a iniciar nuevamente desde cero y todas las actuaciones que ya se habían realizado deberán ser repetidas, aseguró la coordinadora de documentación de Fundarredes Clara Ramírez. Formalmente el juicio arrancó el 16 de agosto y desde entonces habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio que se habían realizado de, de manera ininterrumpida cumpliendo los lapsus de ley hasta ahí todo iba bien eso está claro pero ojo eran seis continuaciones que iban ahí pero preciso cuando se tenía que dar una definitiva a este señor le dio una enfermedad rara que parece ser eh, pereza aguda vainas de esas como si estuviera escrito en un texto como cosa casual preciso en ese momento ...el juez se encontraba enfermo... ...y comunicó a las partes... ...que no se iba a realizar la audiencia... ...lo que anula la validez del proceso... ...que comenzó... ...hace casi nueve semanas... Cómodos, ¿no? Desafortunadamente para Tarazona... ...no hay garantías... ...y eso se ha visto desde el momento... ...mismo que fue detenido... ...porque no olvidemos que él fue a colocar una denuncia... ...y en ese momento le echaron mano... ...fuera de eso... Las audiencias que han habido siempre las aplazan, se va la luz, el juez no está, está de vacaciones, la secretaria está de cumpleaños, ese día no pueden hacer porque hay fiesta en el juzgado y esta vez se enfermó el juez. Desafortunadamente no hay garantías y menos para Tarazona. Las audiencias de juicio no pueden distanciarse en la una de la otra por más de 10 días hábiles. Ramírez coordinadora de documentación de Fundarredes calificó de grave la situación pues argumentó no ofrece ningún tipo de ventaja para los imputados y en cambio va a seguir generando un retardo procesal en la causa. Es algo incierto, no sabemos cuándo se incorpore el juez o cuándo se reinicie el proceso. Añadió tras recordar que el estado de salud del director de Funda Redes está bastante comprometido. Nos, no olvidemos que él le aqueja bastantes cosas eh, por su, su contextura, por su físico. Y se ha visto bastante mal. Entre eso su corazón. No olvidemos que también se presumía que eh, tuvo COVID. Bueno, en fin, una serie de cosas que han agotado la parte de su salud, su parte física. Pero eso y nada para ello les vale huevo. Recordemos que después de verse acosados y perseguidos por funcionarios de la policía y agentes de Sevil, Tarazona junto a otros dos activistas fueron a poner la queja y en lugar de recibir su denuncia, en ese mismo momento fueron detenidos cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro el 2 de julio del 2021, capital del estado Falcon. Luego Tarazona fue imputado por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria. Vuelvo y digo, las leyes que supuestamente se inventó la dictadura chavista para ejecutar a todo aquel que esté en contra, o piense o hable en contra de su famosa revolución bolivariana o en contra de lo que ellos llaman el chavismo, que de chavismo no queda absolutamente nada. Recordemos que este activista fue la voz principal que informó. A falta de datos oficiales sobre el conflicto que comenzó en marzo del 2021 entre las Fuerzas Armadas y disidencias de las FARC en el estado apure fronterizo con Colombia y que se prolongó con intermitencia hasta este año. Lo que está diciendo Javier Tarazona no es, ni supuestamente, ni que le pareció, ni que le contaron, él lo ha venido anunciando hace mucho pero mucho tiempo y los acontecimientos lo que ha pasado los asesinatos las desapariciones las catástrofes en fin los estragos que ha hecho eh, estas guerrillas han demostrado totalmente lo contrario de lo que ellos dicen decir ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad